¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy es Happy Monday. Hoy es un Happy Monday especial. Me quiero despedir. Me quiero despedir de ti, de este 2018 maravilloso. Cumplimos un año haciendo un video cada semana. Somos ya 1,800 personas. Eh, te agradezco a cada una de estas personas que me han llenado de ilusión, de motivación por hacer cosas una cápsula, un vídeo, una idea, una reflexión y que te la hayas llevado a tu vida. Bueno, te quiero felicitar, te quiero enviar un mensaje de agradecimiento y que nos unamos en este agradecimiento pues de todo lo que tenemos en este año, que cerremos este año la, de la mejor manera posible. Te quiero dar una noticia. Mira, eh, noticia y mensaje. Sería mi mensaje prácticamente para despedir el año y para todos mis suscriptores. Yo eh, estoy incorporándome a una fundación muy linda, una fundación muy bella que se llama Amara Autoestima. Hay unos datos impresionantes. Es un proyecto maravilloso que va a entrar en España en el 2019. Y esta fundación ya está en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Canadá, eh, en muchos países. Entra a España con mucha fuerza y me siento muy orgullosa de pertenecer a Mara Pro Autoestima. Quiero darte unos datos que te van a alarmar unos datos que son son más todavía más fuertes porque estos datos son en niños de los 7 a los 17 o en niñas que han eh, con las que han estado preguntando su concepto de belleza, cómo se sentían consigo mismas, con su cuerpo, si se sentían cómodas, si se sentían bien. Y sabes qué? Que el solo el 2% de las niñas dijeron que se sentían cómodas con su cuerpo. Y esto es alarmante, estima. Vamos a trabajar en la belleza real no en los estereotipos que nos han vendido, en los estereotipos eh, que nosotras mismas las mujeres eh, ya de una edad cuando estamos viendo una revista, cuando dice, cuando ves a la Shakira, que ves a la Jennifer López y que, y que estás por minutos observando su cuerpo, que ya terminas diciendo, oye, yo creo que yo también ya necesito algo que me hagan por aquí, ya eh, me siento un poco incómoda, porque son estas eh, bombas de información, de imágenes falsas, estereotipos, que esta gente en la vida real es. Unas, son personas que cuando se levantan son como nosotros, que son normales. Ese no, no es eh, el concepto de belleza. El concepto de belleza, y esto, o, o por favor, llévatelo, querido suscriptor, querida suscriptora, e enséñale a tus hijos que la belleza debe ser una fuente de seguridad y no una fuente de ansiedad. No te guíes por estas imágenes. Repito, la belleza... Debe ser una fuente de seguridad a nosotros mismos y no de ansiedad por querer ser como el otro. Y esto se aprende, esto lo, lo vas uh, influyendo en los demás, lo vas educando. Entonces, este es mi mensaje para el 2019, que tengamos nuestro propio, nuestra propia seguridad, no nos comparemos con nadie. Eh, somos fuertes y valientes, aquí ya llegó el frío a Barcelona, pero bueno, te mando un abrazo, un beso, feliz comienzo de año, feliz eh, Happy Monday a todo este equipo maravilloso que estamos formando y que somos más y más y más y así seremos cada año. Un beso, mi mejor agradecimiento a cada uno, de verdad, muchas gracias.